Hola, fantasmitas, ¿cómo estás? Yo sé que traigo lentes, digo, por si estos artefactos encima de mis ojos no habían llamado ya su atención. Oh, ok, ahí les va. Hoy sábado yo tenía el día mega, mega, mega, megasísima ocupado. Tenía una junta por Zoom, tenía una cita, tenía este. Yo quería grabar como tres, tres videos hoy y un story time en TikTok, pero obviamente mis ojitos me dijeron. No, no mi ciela, hoy no Y yo así como, ojos, ¿por qué no? Y mi ojo me va a dar conjuntivitis. Y yo, pero ojo, ¿por qué no te hice nada? Pues no sé Entonces, pues hoy tengo, o sea, en la mañana amanecí de que con el ojo, así como si me hubiera pegado un sapo aquí en el ojo Y bueno, tuve que ir rápidamente con un doctor a que me diga, deja, a que me diga, ponte estas este, gotitas Yo odio ponerme gotas en los ojos, pero bueno, no, o sea se me desinflamó lo más que pudo Yo sé, yo sé que estuvo súper mal que me maquillara Pero de verdad, yo tenía una junta muy importante por Zoom Y no podía entrar con cara de Me voy a morir aquí por el ojo, o sea, no Entonces me tuve que maquillar, lo siento mucho Perdón, ojo, mañana te voy a dejar descansar Entonces me voy a quitar los lentes Pero les aviso, por si me ven mi ojo un poco hinchado No está tanto ya Y la verdad que con el maquillaje se disimula un poquitón Pero Por si me ven extraño así como que es este, ojito. Ven, o sea, fíjense este. De aquí se está un poco hinchado todavía. No, hombre, pero en la mañana no lo puede abrir. Así que, una disculpa. ¿Ok? Bueno, por eso me voy a poner el cabello Hola. Ok, fantasmitas, ahora sí. María José, intros largas. Perdón, perdón, lo intento, no puedo. Disculpen los niños de la calle, y los perros ladrando, no lo puedo controlar. Pero bueno, el día de hoy me etiquetaron un montón Joder nomás. Bueno, este, ambientación de terror allá afuera por los niños gritando como locos. Um, Hoy oh, me etiquetaron mucho, mucho, mucho. Ya tenía semanas. Bueno, no semanas, pues, pero días. Etiquetándome en una cuenta de TikTok que la viera, que la revisara. Ok, entonces fui trrr, para allá. La revisé. Ya veo más o menos de qué va. Pero se me ocurrió que esta vez vamos a estar viendo sus TikToks, ustedes y yo al mismo tiempo. Y los vamos a ir comentando en vez de que, como siempre como que le vaya a hacer o sea, para ver como qué tipo les gusta más a ustedes de presentar yo estos casos, si viendo al mismo tiempo y haciendo comentarios en el momento o como le hacía antes de presentar primero el caso y hasta el final dar como comentarios y conclusiones por esta vez vamos a hacer esta nueva mo mo modalidad, a ver si les gusta y pues ya Ok, entonces eh, pues me voy a hacer un poquito de, no sé si para acá o para acá, ahorita veo Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal y aquí arribita ¡puc! les va ¿cómo son? Sol, sol, a saltar sí, una etiquetita, una pestañita Porque qué? ¿Qué creen? Acabo de abrir por segunda vez mi canal secundario Recuerden que el primer canal secundario que tuve me lo robaron cuando me hackearon este se llama Marijo 2 ¿Por qué? Porque soy súper buena con los nombres Entonces suscríbanse por allá, voy a subir Ahora sí todo tipo de contenido, que probando cosas Comida, esto, lo, todo aquello como Contenido más liviano, contenido más de tendencia Obviamente este va a ser el canal principal Siempre, pero pues si gustan verme Hacer más barbaridades normales Pues por allá, allá Se pueden suscribir, y rápidamente Porque pues ya llevo casi 4 minutos de de intro, lo siento, lo siento Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Todavía pueden participar en la dinámica De Instagram Solamente síganme, denle like a la foto Que subí hoy, que no sé cuál voy a subir Así que pues ahí busquen en la que suba justo hoy Y tienen que contestar la pregunta Que yo les pongo en la descripción Con eso están participando y van a ser dos tarjetitas de Google Play Por si la quieren usar para Google Play O para eh, contratar Disney Plus o lo que sea Ah, Ahora sí, vámonos directo con este video Perdón, perdón, perdón Ok, así que, bueno Como tengo mi compu de este lado Yo creo que me voy a hacer de este lado Así, ok Entonces, eh, yo aquí voy a estar hablando Y de este lado va a estar apareciendo Los TikToks de este jovenazo La cuenta se llama No sé dónde estoy A.K.A. no hay nadie aquí Y bueno, ya sabrán ustedes más o menos ¿De qué se trata verdad? Ya tiene 100 mil seguidores, casi medio millón de me gustas y pues así como lo dice la descripción de su nombre, no saben dónde está y no hay nadie aquí. Entonces bueno, vámonos hasta abajo. Esta, esta, estos videos de repente se le hacen virales, tiene varios videos de, de un millón de, su, de suscriptores, de un millón de visitas y cosas así, entonces bueno. Vamos a grabar mi pantalla. Yo descargué la, la aplicación de TikTok en mi compu, entonces me es más fácil. Listo, vámonos con el primer TikTok. Si veo que de repente no tiene así como que mucha mmm, relevancia, pues lo voy a pasar rápido. Pero aquí vamos viendo. Hoy es miércoles 6 de enero, son las 6.35 de la mañana. Ah, por alguna razón, eh, estoy solo en casa. Mm, mis papás no, bueno, su, quiero suponer que salieron a hacer cosas del trabajo. Ok. Pues empiezan a hacer muy, muy temprano, empiezan a laborar Ay, no inventes. No sé qué está pasando. Ok. De verdad, eh, eh, me despertaron aproximadamente unas tres alarmas de coche hace... Ya un buen rato. ¿A mí también me despiertan las alarmas de coche? Um, todo, ni siquiera amanecido, de hecho está todo nublado. Bueno, se ah, ve que es de noche. Este. Ten miedo. Ten miedo. Ok, aquí es el primerrito video con el que se lanza toda su historia, que lo subió justamente el 6 de enero. Ok, vámonos adelante. No dice mucho, simplemente pues que lo despertaron y pues que sus papás no están. okay Bueno, es que ni siquiera se ni siquiera quiero asomarme a ver qué está pasando, están literal, no sé si debería estar hablando fuerte, están pasando muchas patrullas, ya pasaron como un acto. bueno, es que ni siquiera sé, ok, hasta, bueno, sinceramente ya me puedo sentir un poquito más tranquilo, porque uh, las sirenas estas estaban suene y suene y ya pasaron las patrullas, y de igual forma, ya me calmo un poco más por el hecho de que estoy escuchando a mi abuelita allá abajo, me doy cuenta que no. Ok, aquí voy a poner pausa. Aquí le, ve, le vi la primera como cosa extraña o incongruencia. Eh, su cuenta se llama No sé en dónde estoy y no hay nadie aquí, pero si está hablando de que hay patrullas de policías en la calle, entonces sí hay alguien, ¿verdad? Por ahí. Y si está escuchando gente que hay por ahí, entonces sí hay gente, ¿verdad? Ok. Pero no estoy solo. Y pues no sé si dejar esto aquí. Pero como ven, bueno. ya puede prender algo. No, no sé eh, cuánto tiempo ha pasado desde que les dije que había escuchado a mi abuelita allá abajo. Pero acabo de bajar y literal no hay nada. Está. Todo apagado. Y. créeme se me puso la piel bien chiquita No sé si se vea. Ok, volvemos a lo mismo. Eh, sí, hay gente, pero pues se supone que no los ve. Hmm. A mí me cae que está inspirada en la cuenta de Where's Everybody? O. Where is everyone? o una cosa así. Ya la había tratado hace tiempo, la misma dinámica, se despierta, no están sus papás, no hay nadie en las calles. Escucha ruidos como de gente, pero no hay nadie, ¿ok? Es básicamente lo mismo aquí. Sigamos. Literal mi fraccionamiento está abandonado. Literal mi fraccionamiento está abandonado. Ok. No inventes Ok, en este video podemos Notar de nuevo que eh, Si sí hay gente Porque se ve que pasan coches eh, Presumiblemente creo que son Como camionetas de policías Si son de aquí en México ya saben que traen las camionetas Pick up, entonces a ver, aquí dice, el video anterior es mi intento de regreso a casa, eran las 7.22 de la noche, pero escuché explosiones y posibles disparos. Al ver que no había absolutamente nadie en mi fraccionamiento, ni en mi casa, pasé el día en estos condominios abandonados, a los visto. Ok, sigamos. Ok, está como encerrado y destruyendo su casa o donde sea que esté. Hay gente en mi casa, que definitivamente no, no es nada de familia. Ok, entonces confirmamos, sí hay gente, pero que no conoce Y no sé por qué se queda ahí encerrado, pero bueno sí, Si se me preguntan, el día de ayer pude ingresar a mi casa Ok uh, No estoy para nada tranquilo No Porque hay gente Ok O había gente, sinceramente no sé Pero yo puedo ingresar por medio de mi balcón Y estoy escondido en una habitación en la que, literal, nadie viene o familiares no, no visitan, pero... Ok, a ver, en este sí lo vi y yo dije, yo sé aquí qué pasa. Nos muestra una conversación, ¿no? De, de que dice el nombre como de contacto, mamá, papá y luego por favor, estoy solo porque no contestan ya me intenté comunicar con mis tíos o primos no están en casa desde ayer porque escuché a mi abuela, bla, bla, bla luego más adelante este, vemos que está en otra conversación con como un amigo suyo porque le puso bro, por favor, contéstame, bla, bla si podemos notar en la conversación de sus papás, está en línea y el que es su amigo pues no, ¿verdad? aquí <ríe> bueno como yo hacía las conversaciones de WhatsApp, yo usaba una aplicación, o sea, yo las creaba, como ustedes saben Y para crear esto, cuando no tenía nadie que me ayudara a hacer como una conversación así tal cual Yo bajé una aplicación que se llamaba, que se llamaba What, what's, what's Fake o Fake WhatsApp o algo así, What's Fake Sí, algo así y es básicamente este formato que yo estoy viendo, ya que en esta aplicación te permiten poner de que los mensajes estén leídos, o que no estén leídos, o no recibidos, o de que tus contactos estén en línea, o que su última conexión fue hace tanto... Tú, tú programas absolutamente todo lo que están viendo, y yo lo distingo. Y esta es una conversación creada por What's Fake o lo que sea, la, eh, esta aplicación pues... Y les digo, ¿por qué? Porque cuando yo creaba este tipo de conversaciones, y ustedes lo pueden ver en mis videos de terror por WhatsApp, cuando tú completas de que un renglón, el siguiente es como... O sea, está así como, como muy cuadrado, ¿verdad? O sea, no es así como de... Como que como si estuviera alineada toda la conversación y eso solamente se hace en esa aplicación, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ahorita les voy a decir otra cosa que he notado. La... No. La casa está de, totalmente desordenada uh -huh. Por lo visto hay gente que está viniendo a visitarla okay. Y sigo sin entender la razón Pero en caso de necesitarlo, como instrumento, también llevo conmigo dinero Ok, pasemos es pues la actualización del día 8 de enero Ya estamos y en 8 de enero Estoy noche, tratando no? de mantener la calma lo más que pueda aunque realmente no creo poder hacerlo por mucho tiempo más Me doy cuenta de que definitivamente me encuentro... Solo No Estás con la Pero gente que lo se lo visita tengo? tu casa Ok, pasemos Ok, aquí les quiero dar... Este... Bueno, voy a quitar el sonido No... Creo que no dice nada relevante. No sé si ustedes han notado que este, este TikTok tiene una marca de agua. Cada que tú haces un TikTok te pone la marca de agua de tu cuenta. Y precisamente este, esta cuenta de TikTok, estos TikToks que hemos visto tienen una marca de agua diferente. Porque dice que aquí es arroba bajo ggs y el nombre de la cuenta se llama no hay nadie aquí. Cuando yo busqué en TikTok el, el usuario Dani, quien bajo GGS, ya no existe ese. Entonces no sé si realmente esta es la segunda cuenta en la que intenta crear esta historia, que él sea Dani. O si sí, esta cuenta antes se llamaba así, porque sí, le puedes cambiar el, el arroba y el nombre y todo. Pero según yo, si yo hubiera buscado así tal cual, arroba Dani, me hubiera enlazado inmediatamente a esta cuenta y no lo hizo. Entonces bueno, esa es una cosa que, que noté. Vamos al siguiente. Dice, yo no estoy en los condominios Ya he caminado bastante Y no sé dónde estoy Ay, ah, Dios ah. Ok ah, ah, ah. Me, me estoy súper empinado Yo veo como que va así Ok ¿Dónde estoy? Okay. Ah No, no veo nada. No te pasa. Ok. Este, Aquí ya estamos en el día 10 de soy, enero. Sí. Eh, hace frío. No, no sé a cuántos grados estamos. Este, traje mi chamarra. Eh, Chico listo. Y la verdad, la verdad. En el otro video, este, pude, no, no lo sé, captar algún ruido, por así decirlo. Siento que no debería estar tocando las cosas que veo por aquí No invente. Son plantas Sé que no sé absolutamente nada pero donde estoy Aquí Estoy alumbrando lo más que pueda con la linterna Pero O sea, no sé si lo logran escuchar Los Los brillos Pero bueno Todo está Todo está bien Okay. Estoy en algo así Que puede no, ser, no lo sé No me dijo nada eh, Algún bioma de vegetación eh, Estoy... ¿Bioma? Este, ¿Dijo bioma? En algo así como un terreno Algún terreno Que realmente 13 de no sé si enero. debería estar pisando en este momento Este... Pero en cuanto pueda No lo sé, buscaré lo más que pueda y... Ok, no dice nada. ¡Eh! Encontró a alguien. Eso fue hace cinco días. Ah, ya, ya se repitió esto, ¿verdad? En bueno, el título de esto dice Esto no está pasando. Amigo, por favor, no sé qué está pasando, en serio. No solamente... Solamente escucho voces. De verdad, solamente escucho gente. Todo está en el, de verdad súper oscuro. Llegué a este tipo de, de casas. Hay un ruido que no deja de sonar desde hace rato. Uh, sigo escuchando esas voces y. O sea, de verdad, no. Todo está encendido, pero no veo a nadie. Es algo que parece ser una. Hay perro Una comunidad. O sea, de verdad. De verdad sigo escuchando gente. Ok, por favor. De verdad. Dice Google Maps. Esta casa, Google Maps indica verdad, que estoy en un lugar. Ocupé. De verdad, esta casa ya la pasé por dos veces. Que se llama Percibe no el O Percibe he estado, el fin O he estado dando vueltas hacia allá. Y es que es como. Es como si se repitiera. O sea, en serio. Y es que no sé si he estado caminando en círculos o algo así, pero. De verdad, esta casa estoy segurísimo que ya la pasé Y si me regreso Así tal cual le pasaba A nuestro amigo de, de Where's Every, everyone Everybody. Vean los perros O sea Hay muchos perros aquí Pero ahora quiero que chequen algo Quiero que chequen esto por favor, miren Esa casa de acá, este faro O sea, si veo para atrás No hay nada, vean Voy a correr hacia acá. Voy a correr hacia allá y quiero que vean lo que pasa. Ok. no esto de verdad, o sea. O sea vean, vean, vean, vean, vean vean, O sea. Ah, ok. Llega al mismo punto. Okay. Es que no. Vean este perrito. Vean. Aquí estoy otra vez. Así, fácil, fácil. O sea, está en una dimensión atrapado. El faro, este carro, este no estaba ahí. Y vengo de allá. Ok. ¡Ayuda! Ahí Sencillo se ve que no hay nadie, esto. no hay coches. O sea, dígame, ¿cómo es posible? ¿Se escuchan voces? Dicen miércoles 20 de dígame enero del 2022. Posible. Allá estaba. Allí estaba todo esto de ahí, era un centro comercial. Ahí había una entrada. De este lado, de este lado hay una entrada para los peatones. Para los peatones y para las personas discapacitadas. O sea, de verdad. A ver, ya cayó la noche. No sé si volveré a ver la luz del sol. Hace dos días. Ok, subió otro TikTok, entonces supongo que sí la vio. Dice, estoy subiendo actualizaciones del no sé qué fraccionamiento de mi amigo Darío para ver si ve algo más cambiado. Esta es la entrada, parece que se le dejó de dar mantenimiento. En ese terreno estoy completamente consciente de que habían dos casas. Ok. O sea, está tratando de decir que todo lo suyo alrededor está cambiando. Sí, todas las casas están igual de descuidadas, yo estoy más que aterrado. Bueno, si se ven descuidadas. Ah... Uh... los coches como abandonados ok, esta parte sí está curiosita ok todas las casas están igual de descuidadas ya estoy más que aterrado ah, eso ya lo leímos ok, lo último es, es... de madrugada y de verdad estoy tratando de mantenerme sobrio o algo así Sobrio de alcohol? Pues. Decidí tomar capturas de pantalla de lo que estoy viendo. Y de verdad. que era. No sé, algún tipo de alucinación por la falta de. Digo de yo. El sueño. Yo creo que esto pues lo modifica rápido, ¿no? Le, le tomas un screen, le borras algunas cositas y ya. Y en Google Maps también, según yo, se puede de que poner algún pin y decir, no, pues aquí esto se llama de otro modo y pues ya, o sea, no, no tiene mucha ciencia. Vamos a ver, lo último que subió fue hace cuatro horas que dice donde estoy ahora. Hay varias casas con letreros de venta y rentas y como también hay aproximadamente unas tres casas cubiertas con un plástico transparente. Okay. Y vamos a la última historia, Dice, Este mensaje nunca lo había visto, está en inglés Emergency Broadcast Ay, tenía que activar el audio four, your week in the dark lands. No, more Efectivamente, está inspirado en varias historias él sigue poniendo de que está en el 2022, aquí está poniendo 23 de enero del 2022 Dice, finalmente pude entrar a mi casa, están encendidas las televisiones Con este mensaje que se repite me quedaré aquí, encontré té y agua Ok, entonces les digo, definitivamente está inspirado en varias historias Una de ellas, Where is every, everybody? o There's nobody? o algo así Otra es la de Where is the, the sun? ¿Dónde está el sol? ¿El sol no sale? Ya saben, de este tipo de, de historias y pues bueno, yo espero realmente algún día que me dé mucho miedo a alguna historia que haya en internet. Por ejemplo, la que estaba súper buena, que me etiquetaron mucho y que de cabeza hizo un video sobre eso que ya no le vi la necesidad de hacerlo, fue en aquella donde la niñera, ten, este, bueno, que una niñera estaba cuidando a niños, y que en esa casa había unos monitos con como con unas campanitas en su ropa, y de repente se empezó a escuchar, o sea, como si los monitos se anduvieran moviendo, pero pues ese fue un proyecto de así como de alguien que se dedicaba al cine, entonces, algo así me gustaría ver, pero sinceramente, eh, siento que todas las cuentas Ahora que quieren hacer algún tipo de ARG o cosas así, eh, se están basando en lo mismo o en lo que ya tuvo un éxito hasta cierto punto. Por ejemplo, Carlos Name eh, primero era de fantasmas y sectas y después se pasó a animales extintos y ahorita ya está en el Área 51. Bueno, entonces, les digo, sinceramente, ya déjenme algo para acá. Este, ojalá algún día haya una cuenta que de verdad sí me saque de onda, aunque nosotros sepamos a lo mejor de que es una RG o algo así. Por lo menos las historias de Carlos Nam están súper bien producidas y se va a los lugares y todo, o sea, como que sí le anda invirtiendo. Pero bueno, espero que les haya gustado, fantasmitas que haya resuelto sus dudas. Eh, de 10, yo creo que le doy un 6 hasta ahorita. Digo, obviamente no por... No por hacerle mal a su historia, ¿verdad? Eh, y estas sus últimas historias ya sale su arroba de no sé dónde estoy. Entonces les digo, yo sospecho que esta es la segunda cuenta que él crea como para que le pegue su historia. Y pues ya, básicamente eso es todo. La única historia que sí me gustó fue... Bueno, su único TikTok que me gustó fue el que corre y llega al mismo punto. Eso estaba padre. Pero bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden ignorar mi ojo este malito, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video, no olviden ¿qué es eso? ok, no olviden seguirme en TikTok porque estoy subiendo varios story que les puede gustar y videitos y demás en Instagram para todas las cosas que les dije y pues ya, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente, besitos bye